hermanos! Al parecer, algo realmente grande está a punto de llegar a Fortnite. Ya sabéis, algo realmente muy muy grande. Como ya saben, hace pocos días se ha filtrado la gran grieta en el cielo de Fortnite que estará llegando muy pronto esta temporada al parecer. Pero hemos descubierto realmente... Que sí que va a suceder Estaremos hablando acerca de todas las novedades para el evento final de la temporada Y para el comienzo de la próxima temporada 4 del capítulo 2 Esto se va a poner demasiado interesante Cracks Chicos, en pantalla tienen el mejor código de apoyo a un creador Si lo ponen y me envían capturas de sus compras Serán los más Épicos del canal Hermanos, bienvenidos a un nuevo video Soy MisterDeneox Y antes de empezar quiero recordaros Que estamos tan cerca de los 400.000 suscriptores Que hemos decidido hacer un sorteo Un sorteo de 5.000 pavos para todos vosotros lo único que vais a tener que hacer para participar es comentar en este vídeo su ID de Fortnite y suscribirse al canal. Lógicamente, recuerden activar la campanita si todavía no lo están. Si activas la campanita para recibir notificaciones, recibirás una cada vez que subamos vídeo y que estemos en directo Idea Y de esta forma no te perderás nada. Tienen el link del sorteo en la primera línea de la descripción, hagan clic en el enlace para poder participar. Ahora sí, sigamos con el video. Algo muy grande está por llegar a Fortnite, y hoy vamos a exponerlo todo. Al parecer, todo lo que vamos a explicar y enseñar podría estar siendo parte de la historia del juego también. Aunque realmente no estamos tan lejos del final de esta temporada 3 de Fortnite. De hecho, tan solo faltan días para que esta finalice. Pero sabemos que antes de que esta finalice, gracias a las filtraciones hemos descubierto que algo muy grande estará llegando. Algo realmente que nos asombrará a todos. Al parecer una gran grieta ha sido descubierta y poco a poco iremos viendo cómo se hace más y más protagonista del juego cuando los días vayan pasando. También sabemos y hemos descubierto que algunos símbolos al parecer se grabarán con fuego en el suelo de Fortnite. Es decir, quedarán grabados en el suelo, pero todo esto va mucho más allá. Al parecer la grieta que se está formando en el cielo está haciendo nuevos ruidos... Esos ruidos han sido revelados Y han sido analizados Creo que realmente tienen algo más que mostrarnos Ya que hemos logrado meter el sonido en un espectrograma Que eso convierte el audio en imagen Y esto es lo que hemos conseguido descubrir What, What the fuck Parece que se trata de una persona, ¿no? Parece que hay alguien ahí dentro, hermanos. ¡Wow! Pero no se asusten, no es la primera vez que vemos estos espectrogramas en el juego. De hecho, Miaúsculos fue filtrado también de esta manera hace tiempo ya. Entonces, si Miaúsculos logró llegar al juego después de descubrirlo en estos archivos de audio y sonido... La gran pregunta es, ¿Quién es este personaje de aquí? Al parecer para poder descubrir de quién se trata, primero deberemos ver uno de los secretos y misterios que Fortnite ha dejado en esta temporada para los jugadores, algún tipo de easter egg que ya ha sido descubierto, y que… ¿se trata de algún tipo de cómic? Este libro ha estado llegando hace realmente poco al juego de manera inesperada. Ha sido revelado en diferentes lugares y además hemos logrado descubrir de qué se trata y el porqué del cómic. Es algo complicado lograr descifrar los dibujitos en las pantallas de donde se encontraron, pero los filtradores han logrado extraerlo en buena calidad de los archivos del juego y ya tenemos de qué cómic se trata y lo que se esconde en él. Al parecer... Se trata de un cómic de... ...Thor. Y potencialmente esto significa que algo relacionado con este personaje... ...estará llegando a Fortnite muy pronto. Lógicamente, ya hemos hablado de Thor antes en el canal. Ya hemos enseñado filtraciones antes, pero... ...hemos descubierto quizás... ...cómo sería la nueva skin de Thor probablemente para el próximo... ...Fase de Batalla. Estará llegando... ...o la skin oculta de la siguiente temporada... Entonces, por fin, hemos descubierto que este secreto dentro del espectrograma tiene algo relacionado con Thor, lógicamente, pero seamos honestos, este personaje no parece el propio Thor, al cual conocemos demasiado bien, y eso es porque él no es Thor. ¡Hey! ¿Habéis escuchado el ruido ese de repente? Eso ha dado miedo, ¿eh? Mucho miedo. Eso es porque Thor es un superhéroe y esto tiene pinta de tratarse de algún tipo de villano, ¿verdad? Algún tipo de gran villano que exista en el universo de Thor, ¿verdad? Y lógicamente hemos encontrado el personaje que concuerda a la perfección con esta descripción que acabamos de daros. Ya sabéis, se trata de alguien el cual tiene una cabeza... ¿Con dos cuernos? ¿Algún tipo de gigante, quizás? Recordemos que toda esta temporada está siendo totalmente relacionada con el espacio. Y todo lo que está sucediendo, al parecer, proviene del espacio. Existen demasiadas referencias al espacio en esta temporada de Fortnite. Entonces es posible realmente que el gran villano de Thor, llamado Galactus, el gigante... Es muy probable que el personaje que se esconde detrás del gran espectrograma de antes, sea Galactus. ¡Oh Dios mío! ¡Sí! Así que, la gran grieta del cielo, al parecer, está filtrando un nuevo personaje que está por llegar a Apolo. A no ser que ya haya llegado. Es totalmente idéntico a Galactus. Entonces, esto significa que este gran villano está por llegar... ...a Fortnite. Sí, suena extraño. Sé que estáis pensando... ¿El evento de esta temporada será un evento de Marvel? No, no, what the fuck, no, por favor, no. No me gusta la idea. Puedo darle otra explicación a todo esto. Esperemos que no se trate del evento final, por favor. Existe la probabilidad también... De que se trate de un nuevo evento o una nueva temática para la temporada 4 de Fortnite. De todas formas, los espectrogramas son prácticamente iguales, por lo que no cabe la duda, prácticamente, de que no se trate de Galactus, es decir, tiene que ser el seguro. Ya sabemos que jamás en Fortnite han hecho un evento final de ninguna temporada que estuviese relacionado con Marvel. Ya que eso no nos gustaría demasiado creo Y espero que no sea este el primer evento que veamos de ese tipo Ey, eh, no estoy diciendo que Galactus no esté llegando a Fortnite Realmente creo que sí que Galactus llegará a Fortnite Solo estoy diciendo, no creo que sea para el evento final Eso era todo lo que quería comentaros Entonces, podríamos haber descubierto secretos de la temporada 4 de Fortnite ¡Hey! ¡Hemos descubierto secretos! ¡Huuu, uh, hermanos! ¡Alucinante! Bueno chicos, después de todo este pedazo de video, después de soltaros toda la información y enseñaros todas las filtraciones, me gustaría saber qué opinan ustedes de este evento final y del evento que Marvel tiene preparado para Fortnite. Que al parecer llegará realmente pronto. Espero que todos dejen su comentario y su like en el vídeo si les ha gustado. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Cracks!